Los sonidos del español. Ere con Ere se escribe cero, cero con Ere se escribe coro, coro con Ere se escribe cara, cara. Con Ere se escribe pera, pera. Con Ere se escribe oro, oro. Con Ere se escribe aro, aro. Con Ere se escribe toro, toro. Ere, Ere. Ada, Ada, Ada, Ada, edi edi udo udo ru ru edi edi cara cara Careta. Careta. Cariño. Cariño. Toro. Toro. Aruba. Aruba. Ere. Ere. Colores. Colores. Cerezas. Cerezas, amarillo, amarillo, calendario, calendario, canguro, canguro, bomberos, bomberos, bandera, bandera. Caracol, caracol. Cinturón, cinturón. Araña, araña. Cámara, cámara. Girasoles, girasoles. Perezoso. Perezoso. Diario, diario, dinero, dinero, escalera, escalera, faro, faro, gorila, gorila, escritorio, escritorio. Mariposa, mariposa. Dinosaurio, dinosaurio. Frío, frío. Furioso, furioso. Cara, cara. Cura, cura. Era, era, litera, litera, carátula, carátula, aretes, aretes, careta, careta, colores colores, colorete, colorete, mareo, mareo, caricia, caricia, cariño, cariño, curioso, curioso, Diario, diario, feria, feria, caro, caro, toro, toro, faro, faro, oro, oro. Farola Farola Barullo Barullo si duela Erupto Erupto Oruga Oruga Peruano Peruano. Mirada, mirada, moras, moras, parada, parada, pirata, pirata, vara, vara, morena, morena, Sirena, sirena. Tarea, tarea. Torero, torero. Vereda, vereda. Gorila, gorila. Mariposa, mariposa. Memoria, memoria. Solitario, solitario. Tiritar, tiritar. Loro, loro. Puro, puro. Tiro, tiro mesero, mesero, coro, coro, pirueta, pirueta, tarugo, tarugo, viruela, viruela, virus, virus, viruta, Viruta. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.